Muy buenas a todos, chicos y chicas de 3D network España, o 3D network Spain, como queráis llamarlo. Este vídeo es un vídeo informativo acerca de las nuevas condiciones que tenemos para conseguir activar la empresa de partners como tal. Como ya bien sabíais, necesitamos 20.000 reproducciones en un mes para poder activarla, pero nos ha, nos ha surgido una, una nueva propuesta que puede ser más factible que consiste en traer 15 youtubers de unas 500 reproducciones diarias o uno de 15.000 suscriptores sin partner, es decir, que el reto es bonito y nosotros lo estamos afrontando para poder conseguirlo, que nos hace mucha ilusión. 3D Network Spain, o España, como digo, <ríe> está cogiendo ya forma, está consolidando sus bases, y ya estamos los recruiters, incluso uno de ellos, estamos ya oficialmente con un contrato, con nuestras condiciones y, y obligaciones y derechos que tenemos, y poco a poco nos vamos formando, eh, tenemos también relaciones públicas, eh, estamos preparando formularios, estamos preparando todo y espero que esta información os haya servido para los que estáis atentos al canal, para que nos, bueno, nos ayudéis a conseguir esas cifras. Si conocéis a alguien, ya, ya os he dicho, 15.000 suscriptores y que no tenga partner, o 15 youtubers sin partners que tengan 500 reproducciones al día, les hagáis saber que los necesitamos y nosotros, gracias a vosotros y a la colaboración que consigamos, empezar cuanto antes posible que tenemos ya ganas de empezar. Así que chicos, ¡nos vemos!